Mike Pence es uno de los ideólogos, de los planificadores de la agresión contra Venezuela, un hombre de la extrema derecha, un hombre religioso, eh, obsesionado contra Venezuela y además eh, ha hecho giras por América Latina se ha reunido, ha logrado que gobiernos como el de Ecuador después de su visita cambien su posición sobre Venezuela Mike Pence, Marco Rubio presionan a los países en la Organización de Estados Americanos en la OEA para que cambien sus votos los amenazan abiertamente hasta por televisión si no votan a favor de la resolución contra Venezuela de Estados Unidos eh, nosotros le vamos a cortar la ayuda no los vamos a cooperar más con ustedes el, la última votación en la OEA fue sujeto de varios países del Caribe fueron sujetos de grandes presiones para que desconocieran al gobierno de Venezuela, presiones económicas, es la extorsión del gobierno de Estados Unidos contra estos países, dignos países, que están tratando de salir adelante a pesar de los Estados Unidos. Y Mike Pence es uno de los principales eh, dirigentes de esa operación contra Venezuela.